Ya es tarde y le vi llorar Pocas veces le vi así No sabíamos qué decir Hay que darme callado, aprendí Todo se juntó Es fácil colapsar Enojarse y llorar, por favor, escucha esa noche de mi mal y pensamos siempre igual, ya que todo. solo pasarlo bien porque al pasar del tiempo sabes pasarlo bien y varios se encuentran perdidos en la ruta principal no alcanzan a ver bien no me conformo con nada Cuando todo era oscuro, me viste caminar. El tiempo no se mueve y no te puedo mirar. Ya me fui, te vi correr también. Te quiero alcanzar y no quiero... pero más pequeños con los multiversos. Porque no se quema la ciudad. Si fingiste, lo hiciste bien. El detalle me hizo verte más. Ahora que. más pequeños con los multiversos